Con... Señores, estamos de vuelta con ustedes no, no, no, en su no, no. programa de mañana. Pero no vamos sí, a ver no si escuchamos. Francis y Yerjan, déjenme ah, presentar el programa y presentar a nuestro distinguido sí, invitado sí. Miguel Medina Liriano, director general oh, del, re, del recinto San Francisco de la Universidad Autónoma Dice de Santo Domingo. Bueno. Francis, yo terminaré hablando con doña Lourdes al final, yo pienso que eso es, esa va a ser la salida buenos días, última, días, buenos días. la última ratio. <risa> El maestro, Miguel Medina que se encuentra Buenos con días. nosotros. Buenos días. Buenos días, Miguel. Profesor. muy agradable participar con, con un elenco muy como este. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Cómo está usted? Muchas gracias, ¿Qué ha pasado esa con esa hegemonía en la UAS que se perfil, ahora lo vemos después de tanto tiempo y que usted ha sido un hombre unificador y trabajador en estas líneas? ¿Cómo así con esa hegemonía? No, armonía, quiso decir. No, Para... La hegemonía. Sí, se... La armonía. O la armonía, la armonía, la armonía, armonía que, que había armonía, en armonía. la universidad que se rompió. Estamos, estamos, lingües, se estamos pagando <risas> el precio, el costo que hay que pagar cuando se está teniendo éxito. Ay, eh, ¿Cómo así? Se está, pagando, se está pagando el costo de una gestión honesta, transparente, que no deja pasar un FAO que tenga que ver con los recursos de, del pueblo, con el, los recursos que tienen que ir dirigidos a los estudiantes. Eh, yo he llegado a la conclusión, eso es muy íntimo lo que voy a decir, eh, que ser serio es un peligro en la República Dominicana. Así como yo se lo estoy diciendo. Entonces, ya tenemos casi año y medio, tenemos... Eh, aproximadamente 16 meses dirigiendo el recinto en un estado de armonía, eh, con reivindicaciones para los estudiantes que los propios dirigentes estudiantiles ni siquiera se pudieron imaginar. Se comienzan a armar ya proyectos electorales que quieren retornar al poder para hacer lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo, porque hicieron lo contrario cuando estuvieron al frente de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. ¿Usted quiere que le dé un dato de cómo se, se hacía lo contrario? Nosotros hemos reducido el uso de combustible en un 70% con relación a la gestión anterior, con más vehículos y con el gasoil más caro, y realizando más actividades. Eso es mucho. Se pudiera cuantificar eso, oye, el 70%. Nosotros dinero. manejamos un mes ahí, eh, eh, eh, supliéndole de combustible a la asociación de estudiantes cuando viajan, a la asociación de profesores en su autobús, el autobús que tenemos do nosotros, dos minibús que tenemos y tres camionetas a veces un consumo de 134 mil pesos en un mes. En un mes. Sí. Y se viaja casi diario a San Antonio en un y, vehículo Comparativamente con otros en otras puede más o menos... No, no, cuando eso? nosotros, el, los primeros 100 días, nosotros presentamos un informe de que las 800 mil pesos frente a 400 mil, en los primeros 100 días que nosotros dirigimos la institución. El 50% ya va por el Entonces... El manejarnos con esa transparencia para orientar los recursos hacia un comedor que le suple comida subsidiada a los estudiantes, que lamentablemente ni antes de ayer ni ayer, y posiblemente hoy no pueda servirse esa comida a esos estudiantes ahora de, ayer, se de diferentes ellos, no puntos. funciona Bueno, pero ahora están impidiendo ¿Te sí. entonces por eso yo digo el precio del éxito el precio de ser correcto, de manejar una gestión con transparencia, ahí no hay un, un empleado que pueda decir que ha sido maltratado por la dirección general del recinto, aunque pertenezca al Falpo, al Felabel o a cualquier grupo, una gestión que no se ha manejado con sesgo grupal, maestro, que ha respetado al personal administrativo, ahí vale muy bien, la que ha garantizado estabilidad en el ah, recinto, entonces, lamentablemente la política dominicana o los políticos dominicanos entienden que para llegar tienen que destruir lo anterior, maestro. esa cultura es bueno, la que está predominando se está viendo que, que se ha erigido sobre la, los escombros del otro y lamentablemente parece que grupos que estaban muy cómodos es que con gestiones perfecto. anteriores, entonces ahora se están dejando instrumentalizar, tomando pretexto que tiene su trasfondo, eso del curne viejo. Maestro, eso no. maestro, maestro, precisamente ahí va mi pregunta, un espacio de paz, un espacio de docencia con altura. Que también que iba la vaina. Sí, también sí, que Incluso iba. tomándose de ejemplo. Va padre. a seguir bien. Entonces, el detonante, seguir bien. el detonante viene al curne viejo. Algo que sinceramente nos tomó de sorpresa, porque el Curne viejo, así como el nombre lo tiene, así está también. Viego. Viejo. Viejo. <ríe> y necesita una reingeniería re total. Total. Entonces, ¿a qué se debe que usen esos, ese instrumento para anarquizar el, el proceso normal de docencia? Eh, hay dos pabellones que fueron eh, rehabilitados cuando la gestión del maestro Rafael Álvarez Castillo que son mínimamente adecuados, uh -huh. mínimamente adecuados. Ahí tenemos aproximadamente 100 sesiones de, de clase. ¿Cuántas? 100. Uh -huh. Si el CURNE viejo no operara para la UAS Recinto San Francisco de Macorís, tuviéramos una guerra, porque el espacio que nosotros tenemos, el espacio principal que tenemos, es insuficiente para la matrícula estudiantil. ¿Cuánto? Hay 40 o 50 sesiones que uh -huh. se se le coloca en la hoja de selección, campo abierto, que no tienen aulas. Usted va al edificio F esta tarde, si hay docencia, y encuentra a los estudiantes, un profesor impartiendo educación física en el sí. pasillo. Ustedes han observado 40 y 50 estudiantes. Sí, yo lo Entonces, vi. eso está sirviendo como un paliativo importante. Y nosotros hemos levantado una reivindicación de que se nos cedan terrenos del Ministerio de Agricultura, de los que se están usando en esos viveros, y que se nos construyan edificaciones ahí, que se complete la ciudad universitaria. Esa debe ser la demanda principal. Entonces, ahí hay un pabellón que lo recibimos con un panal de abeja bueno, disfruta, disfruta, disfruta, sí, disfrutamos de las mieles cuando llegamos. Uh -huh. en, en menos de 16 meses que tenemos, no se clavó un clavo en ese lugar. Hicimos un levantamiento, un croquis, un plano, un presupuesto. Los ingenieros recomendaron que había que derribar eso para edificar de nuevo. Y ahí aparece entonces algo que ustedes conocen, que es la insistencia de la congregación de los baúles para que se le devuelva ese espacio, que lo facilitaron con un instrumento jurídico hace 50 años. Sí. Lo facilitaron hace 50 años. El mismo maestro Rafael Álvarez Castillo ad adelantó una negociación con los padres paules y en ese momento le iba, lo iba a desinteresar con 5 millones de pesos. Y un obispo que es de aquí precisamente, de esa congregación, bloqueó... Esa negociación para nosotros establecer ya seguridad jurídica en ese espacio y poder reclamar del Estado, por ejemplo, un edificio para para la futura carrera de odontología o para desarrollar carreras ¿Hay de ciencia de la de... salud. Porque es un recinto que se puede perfectamente utilizar y desde donde se puede hacer una extensión en el área de la salud con relación a esos barrios que están en el entorno. Medina, ¿cuáles son las posibilidades que existen reales sin violentar la ley de que se rompa con la anarquía que amenaza con apoderarse de la universidad? O sea, San Francisco de Macorís no puede darse el lujo de que cada vez que usted salga fuera de la ciudad, venga y se encuentre con que tiene que estarse deviando por otros sitios, que hoy estamos tirando piedras por esto, que mañana estamos tirando piedras por aquello, que hoy estamos quemando goma, rompiendo una, una buena gestión que tú has venido haciendo y que eh, en la calle se habla de que el acuerdo que había se rompió y que lo que se está presionando para que se haga otro tipo de acuerdo. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión con relación a bueno, eso? Bueno, si conmigo se sientan y me dicen, hay plazas vacantes y nosotros como grupo queremos recomendamos a una persona idónea para desempeñar una función. Yo soy una persona que estoy abierta para eso. Ahora, no me pueden hablar de curne viejo cuando la agenda es otra. Uh -huh. Pero, no, me puede, no me pueden poner de relajo con el curne viejo cuando la agenda uh -huh. es otra. Entonces, eso es un chantaje. Es bueno, eso es, lo que, eso es lo que ha predominado en la UAS. Cada la vez razón, que se razón, habla, ¿verdad? oiga, nosotros llegamos a un acuerdo con el sindicato de promociones Comprometimos a la rectora para que se generaran promociones y se, a, y se van a abrir algunos espacios para hacer un reclutamiento con criterio administrativo porque este director general no va a dejar a ningún servidor administrativo del que yo me tenga que arrepentir después cuando salga de ahí. Nosotros tenemos que cualificar los recursos administrativos de la UAS, y no lo podemos hacer en base un a un, gru a un grupo que presione porque quiere un nombramiento para llevar, usted no sabe a quién, sí. todo, el ahí, que, el claro. todo el que entre ahí. Yo tengo que conocerle el ADN. Todo el que entre ahí, yo tengo que conocerle el ADN. Por eso es que digo claro. que la, la, la, la, el actuar correctamente tiene su precio. Esa es la forma de actuar Medina. correctamente. Entonces, dicen que tenemos 16... Eh, nombramientos, no nombramientos, una falacia. Oiga, yo estoy promoviendo nombramientos porque necesita, no que lo necesitamos, no es que lo necesitamos. El que está en carnetización, que lucharon por la carnetización, el que está carnetizando está colaborando, no está nombrado. El que está en la oficina de tesis de medicina, una joven que era, tenía una beca, está colaborando. El que está sembrando en la finca, lo estoy pagando yo de mis propios mi propio recursos. No, el que está sembrando en la finca. Es de esa gente que estamos hablando. El que está trabajando en protocolo, el hijo del difunto Tancredo Vargas, no tiene contrato. Jóvenes que están limpiando baños ahí, no tienen contrato. Entonces, estamos hablando de poner, de colocar a esa gente, contratar claro. a esa gente que, que ya está que que ya prestando ahí. servicios que ahí. Que se hagan parte de la entidad. Claro. Y otros que históricamente, fíjense, necesitamos personal de seguridad, ¿no se ha dicho? Sí. Usted sabe de dónde yo estoy reclutando personal de seguridad. De la unidad de rescate que tiene 20 años colaborando sí, ahí. Sí, lo he visto. Que ustedes saben que es una unidad profesionalizada que tenemos sí. en la UAS. Profesor, eh, ayer vimos declaraciones del dirigente... Del Felabel, Joel Martínez Emplazándolo para hoy a las 9 de la mañana A que fueran al Curne Viejo A ver las instalaciones Y que, de hecho, él decía Yo lo espero aquí en la UAS Para que vayamos a verlo O sea, todo esto que usted nos ha dicho acá Y que entiende que, que es una manipulación Y un chantaje ¿Cómo usted asume o toma esto Que él dijera ayer en declaraciones? Era el, el Felabel y la Federación uh -huh. Eh, los estudiantes son la tercera parte del consejo administrativo, del consejo directivo de la del recinto. Si los dirigentes estudiantiles van a un consejo que tenemos hoy y dicen, nosotros proponemos una inversión de 5 millones de pesos para la rehabilitación del Viejo, yo soy el primero que levanto la mano. Y aprobado. Pero rehabilitarlo, pero Entonces, eso no es de la universidad. No, no, pero hacer, hacer, hacerle reparaciones porque estamos, ah, bueno. estamos utilizándolo. Y tenemos un préstamo oficialmente, eso no está judicializado todavía. Están reclamando la devolución, pero el préstamo se mantiene. Pero entonces no se puede, lo ideal sería no invertir en algo que se está. Una inversión a fondo, no se puede realizar una inversión a fondo porque ahí hay que hacer, como decían, una una reconstrucción total. Y eso ya depende del Estado, nosotros no tenemos que sobre todo, tienen que calificar. ...la propiedad para poder hacer inversión... ...porque lo que usted invierte... ...en un terreno ajeno... ...es del... La, de, no, y, a, ...y así mismo entonces, lo dice... Usted, usted así mismo lo dice el contrato... ...así mismo lo dice el contrato la, entonces, de préstamo... Una cosa, ...así mismo una lo cosa, dice el contrato de préstamo... Me, ...pero me, déjame, déjame ah, decirle no, algo... No, ...con no, relación no a esa observación... ...a esa pregunta que me hicieron... Mire, ...coger para el CURNE viejo... ...algo que nosotros ya diseñamos... Eh, Oiga, yo no soy trucutú, yo quiero dejar claro, yo quiero dejar claro que yo me respeto, que a mí nadie me va a coger de mojiganga, que a Miguel Medina hay que derrotarlo. Yo soy un hombre que me crezco en medio de las dificultades, porque son 50 años de lucha revolucionaria de verdad, porque ahora hay que decir de verdad para diferenciarse de las charlatanerías que hay. Entonces... Yo estoy, mire, si Joel dice, voy para la oficina del director, está abierta la oficina del director, si me dice en el recinto, yo estoy en el aula tal, el director, yo quiero verlo, yo voy, yo soy un a hombre sencillo maestro. y humilde, pero conmigo nadie va a hacer un show. Viendo para arriba los cartones que están desprendidos, que ya nosotros los pusimos una vez y saben que hay que tumbar el techo y hay que dejar terminar este semestre. Que faltan tres semanas de docencia. Maestro. Le están mutilando una semana al semestre. Sí, sí. Teníamos 12 semanas consecutivas de docencia y un día sin interrupciones. Sí. Y vienen, oiga, ya en un proceso de evaluaciones, ahora mismo comienzan a llegar docentes de Santo Domingo y cuando vienen a ver ahorita tienen que devolverse. Porque yo dije, mira, yo dije, el daño está hecho. Y si usted sin fundamento quiere mantener una región eh, perturbada. Un San Francisco de Macorís perturbado. Una franquicia de béisbol perturbada. Unos comerciantes y unas, y unas instituciones del Estado perturbadas. Ya esta sociedad sabe que Miguel Medina hizo lo que había que hacer para pacificar y llevar la armonía. Y yo, me, yo me tiré gente en contra de mi grupo porque entendían que tenía que tratar mal a los del Felabel y a, lo, a los del Falpo. Y lo traté con honorabilidad sí, y claro. con respeto. Es más, mejoraron sus condiciones laborales. Han sido promovidos en esta gestión y yo tengo aliados que me critican por eso. Sí. Maestro, una pregunta. ¿Ellos se habían acercado a usted anteriormente a este consejo. No, eso a fue a de sorpresa. Eso fue por, oiga, eso fue por asalto. Eso lo sabía todo el mundo, menos el director. Ahora ah, se reunieron, búsqueda. oiga, se reunieron tres o cuatro veces con el equipo de la dirección pasada que es que está detrás agitando eso, porque quieren armar una candidatura sobre la base de que hay que desacreditar con gomas y piedras sí. la gestión del maestro sí. Miguel Medina. La gestión la, la mesa de, mesa de Santiago? Santiago. Pero yo soy está un bien, pero... Yo permanecí ayer recibiendo los bombazos y los tiros en la oficina, que fue en el mismo frente, la policía lanzando bombas, la y pasada, yo en la Carmen oficina Santiago, con, la, con las puertas abiertas Carmen Santiago, la gestión pasada esa es la gestión pasada, esos son los que están ¿Tú, tú tú abiertamente, Mira, deliberadamente motivándolos a ellos, a loco, y con, oiga, oiga como recibieron demasiados recibieron demasiado beneficios de esa gestión, parece que tienen un compromiso demasiado fuerte el trato que se le ha dado a ...a los movimientos estudiantiles ahí... ...no se le había dado nunca... ...ahora un trato con altura... ...y con ética... Sí, ...¿cómo soluciona eso? ¿Cómo ]lo? Antes. Mira, ¿cómo lo solucionamos? pero yo estoy abierto... mira que eso, ...eso se va desde que se termine... ...el semestre... ...dejamos un personal en Navidad... ...y usted me va a ver a mí en Navidad... ...trabajando ahí con los obreros... ...para hacer lo que se puede hacer... Para que sea decente ese lugar. ¿Y cómo se va a oponer el director general a eso? Cuando encontramos la finca con todos los techos que se lo enviamos a ustedes por las redes sociales y ya estamos rehabilitando Posilga, la finca fue rehabilitada. O sea, una gestión que está tratando de hacer todo lo que se pueda hacer para beneficiar a la universidad y a los estudiantes y a la sociedad. Y que que ¿Cómo, ¿Cómo le van a decir que no eh, quiere Miguel, poner varios cartones que haya que poner eh, Medina, o cambiar varias hojas de zinc que haya que cambiar? Miguel Medina entonces reafirma y continúa eh, renegando a que la UAS es el reflejo de lo de afuera. Como ellos han querido establecer yo creo que la UAS en esos 15 meses anterior a estos incidentes estaba dando una señal de que es diferente a lo que hay fuera Total, claro. lo que nosotros estábamos haciendo a nivel de medio ambiente de salud, de educación de investigación de extensión de decencia de orden y limpieza en ese recinto estaba reflejando que desde lo público bien manejado se puede ser diferente. Claro, sí. Que bien porque manejado. sea público no tiene que ser un desorden. Que... Sí, sí, acabó la franca chela que había ahí en Bueno, el pues iglesia. gracias Miguel Medina gracias, gracias, por, porque ha dado declaraciones importantes y creo que ha aclarado de qué se trata esta, este movimiento y ciertamente tienen que reorientar sus posiciones porque no podrían con esta situación jurídica que tiene el recinto Curneviejo Viejo. También limita a la inversión en cualquier claro. terreno. Mucha, muchísimas gracias. gracias el, maestro, y el que Estado bienvenida. que nos ayude a salir, porque se pueden buscar sí, soluciones sí, honorables, sí, que sí, se sí, beneficien sí, los padres paúles sí. y se beneficie la UAS. Yo estoy también. de acuerdo. Claro. Muchísimas gracias, sin daño Esa no, es una propuesta gracias, que se lanza. Claro, sí, claro. Yo, yo voy a propiciar una Vamos salida si honorable dice... y decente, no de yo confrontación Luis... con ningún sector. Luis Núñez debe de de empezar a tener incidencia como gobernador provincial y que intervenga y que intervenga y que haga una eh, eh, tome la palabra al profesor y, y de una negociación viable y por y el estado la UAS y los paules. Espe esperamos también que el Curne Viejo pueda estar adesentado, como dice el maestro si hace Miguel Gadina, y se pueda también restablecer eh, la docencia de calidad. Ahí esas 100 secciones son sumamente importantes. Gracias, Muchísimas profesor. gracias, maestro Miguel Medina. De mañana.